Eh, la legalización del cannabis para medicinal, sí, sí. En caso, medicinal. ¿no? Mm -hmm. eh, que te toca a vos directamente, ¿no? Con, sí. con tu hijo. Sí, sí y que yo cultivo. Vos cultivas, sí. Ahí está. No te quería preguntar directamente. ¿Cómo, es, cómo está el tema hoy legalmente? El un tema? horror. Por eso. Hay una yo estoy muy ley... cerca de la gente de mamá cultiva. Claro, no bueno, hay muchas eso. redes solidarias. No sé yo también estoy tomando. Ah, mira. un problema de espalda. Para sí. dolor, sí. ¿No? para dolor crónico es.. Uh -huh. Sí. Sí. Lo saben mis compañeros hace un tiempo, sí. yo estoy a favor de la legalización públicamente, por eso quiero tratar este tema acá, me parece sí. interesante. Sí, eh, la ley era una ley que estaba más o menos, o sea nos dejaba fuera a todos, era una ley más, más de investigación, y que está muy bien, eh, y de epilepsia refractaria. Uh -huh. eh, eh, yo que tengo un hijo con autismo quedaba completamente afuera y muchas otras patologías como dolor crónico quedaban ah. afuera. Pero era un avance, yo estaba re contenta cuando salió la ley, porque dije, bueno, es un avance, pero nada de eso se hizo, ni, el, ni nadie no nadie está estudiando, ni el está estudiando, nadie está planteando para la investigación, cosa que es importantísimo que se siga investigando. Eh, y lo cierto es que los que cultivamos es, eh, estamos perseguidos, o sea, yo que estoy, sí, en un chat de, de, de, de mamás y personas que, que cultivan para sus hijos, o para ellos mismos, o para sus abuelos, sí. eh, y me entero de que a cada rato meten preso a alguien. O sea, meten preso por tener cuatro plantas en el balcón. No, es verdad. Por, y, y por narcotráfico. Entonces, el estado de vulnerabilidad en el que estamos todos los que hoy hacemos medicina para nuestros seres queridos es muy grande. ¿Qué, y, ¿qué tenía tu, tu chiquito? ese Trastorno del sueño terrible. Yo se lo doy para eso nada más. Este... Otra, hay gente que por ahí prueba en autismo para ver si se conecta más yo no me interesa para eso hace sus terapias lo veo bien lo veo feliz como que no va viendo no sí. ahora el trastorno del sueño era ¿Qué, efectivamente qué era el trastorno? tremendo y no dormía no dormía, dormía, dormía tres horas cuatro eh, y no podía ¿Y no tenía sueño no no una energía claro. desbordante y a veces caía tres de la tarde a veces era ché tenés que ir a la escuela y estaba o sea Claro. Toda la familia se enferma cuando hay, sí, este, suceden este tipo de cosas porque es como no hay no, no no hay no hay, no hay estabilidad de nada eh, No quería medicarlo, no quería medicarlo, o sea, mi bandera era yo no voy a tener un hijo medicado Y tuve que, o sea, después de probar todo, este, es. flora de bajo, homeopatía eh, O sea, no, no medicina tradicional no claro, farmacos, no quería no fármaco. No quería fármaco. No quería, no quería psicoterapia. No, no, no quería empatillar a exactamente. Porque lo veo muy bien, porque lo veo, o sea, a veces es necesario, no estoy en contra de la alopatía, ni mucho menos. Pero en este caso yo lo miraba digo, no puede ser, no quiero. Claro. Eh, y tuve que caer porque no había forma. Eh, una vez que probamos todo, eh, ya no dábamos más, él no daba más, los terapeutas me decían, yo no puedo trabajar con un nene que está tirado, o sea, claro. eh, no puede ya aprender ya... y ya no lo veía feliz eh, porque estaba cansado todo el día ¿Qué edad estamos hablando esto tenía cuando arrancó trastorno del sueño tuvo casi siempre se agravó eh, a los seis años siete más o menos por hora? ahí once. once y cómo te conectas con la neuróloga de mi hijo Natalia Taratuto yo le pregunté esto estamos hablando hace cuatro años eh, cuando tuve que darle esta droga horrible eh, que lo hizo dormir eh, pero yo no estaba contenta y en tres meses encima hizo resistencia o sea que hubo que aumentarle la dosis oh. y ahí cuando escuché en el teléfono bueno y si no funciona este hay que probar con otro ahí yo dije no, entro en el mundo psicofármaco, no no, es muy chiquitito su cuerpito, no quiero y ahí le pregunté a mi, a mi a la neuróloga de mi hijo y me dijo mira yo lo único que te puedo decir es que es re ilegal, vamos preso todo, no te puedo recetar nada, pero yo tengo un montón de mamás que traen a sus hijos, que le dan aceite de cannabis y sus hijos están mejor. Te conecto ya con una mamá, Rosana, Chan, mi gurú, la que me enseñó todo, eh, y aprendí, aprendí. Tuviste que de Aprendí todo. ¿Cómo fue eso cuando te dicen eso? Che, mira el cannabis es bueno. Y ahí vamos. Vamos. O sea, es una puerta que se abre. O sea, eh, si bien ahora hago una terapia complementaria, no le quité del todo el psicofármaco, pero le doy una dosis tan mínima que ya es un chiste. O sea, complementas. Y ah, claro, muchas veces el cannabis sirve. También es esto como para bajar el cannabis, es la magia. Sí, no Dios. es la magia de nada. Es una medicina con un montón de propiedades terapéuticas. Mm. Un montón. Y muchas veces se complementa. Es complementaria. Le das un poco de un fármaco y un poco de cannabis. Entonces, con eso no le haces tanto daño a tu. Cuerpo, el cannabis no tiene efectos colaterales, no. son es de muy baja toxicidad. Entonces, este bueno, yo soy feliz a partir de ahí. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo fue el huevo progreso comprar, ¿eh? de tu tuviste? ¿Eh? A partir de que le diste cannabis, ¿cómo fue su progreso? Eh, eh, no no fue tan fácil como, como creía, porque en casos de dolor crónico es más fácil. De hecho, mi, mi vieja que tiene artritis, yo, claro. lo, lo que no me servía para el sandro se lo daba a mi mamá y a mi mamá le decía bárbaro. Porque es difícil encontrar eh, la cepa, mi mamá. Sí, es muy difícil. En, en claro. caso de trastorno del sueño, no es que es re fácil. Eh, entonces busqué un montón, me informé, o sea, todo lo que hay para leer y ver en la web, yo lo leí, lo vi, eh, y encontré, encontré, encontré una cepa, eh, eh, mi hijo está hermoso. Eh. Y te, como te preguntaba recién Angie, ¿y en cuánto tiempo empezaste a notar la, la mejoría de.? En de realidad de la de mejoría todo? fue fue medio inmediata. O sea, inmediatamente sentí que estaba un poquito mejor. No era suficiente. En no. vez de dormir cuatro horas, dormía seis. No, entonces era, bueno, está un poquito mejor. Y más calmado en general, lo veías. Sí, porque obviamente cuando uno duerme más, está, está más mejor. El es el ABC de la vida. Uh -huh. El sueño, el descansar, sobre todo para un niño que está creciendo. Eh, pero bueno, pero no era no era del todo. A veces hacía resistencia, entonces no le servía más. O sea, como que no fue fácil el camino. Pero a mí me, me hizo muy bien. Porque sentía que había otra forma. Que mi vida no iba a ser de ahora en más psicofármaco Y entonces cuando tenga 20, ¿qué le voy a dar? Más y más. O sea, mi, mi vida era como, che, hay otra alternativa y es esta... Me conecté con un montón de mamás. Eso me... también debe ser importante, ¿no? Esa conexión Uf, a través de sí. que te tienen que enseñar, nombraste a una, una. A Rosana, a Rosana, a Rosana sí, tu, de una. Tu gurú de un... Sí. Un... Que te enseñó, <risa> claro. te voy a haber enseñado mucho más, debe haber muchas Roxanas así. Sí. Seguramente. Bueno, que bueno, Mamá Cultiva, los Exacto. talleres de Mamá Cultiva. Cuando no encontraba la cepa, fui a los talleres de Mamá Cultiva, que fue genial para mí, porque aprendí un montón más. Y tengo que seguir aprendiendo. O sea, soy... hoy soy novata en esto, hay un montón de cosas que todavía no manejo. Vos vos estás plantando. Sí, sí, sí, cultivo. Una pregunta, hoy sí. va de caer la cana a tu casa. Me lleva a presa. No demos no, me... ideas. No, no, no, no. no. Esto <risa> para que lo sepan. Estamos hablando, a ver, no estamos hablando para fumarse un porro, nada. No. Está, está claro. Estamos hablando de cannabis medicinal. Cannabis claro. medicinal y que está comprobado sí. en casi todos los lugares. Más a Los Ángeles lo compraste, más con sí. receta, lo compraste. En Uruguay, en Uruguay. En, se en está Uruguay, es está está está está más está lejos. Y ha sido sí. una experiencia. En muchos estados de Estados Unidos. Digo, lo que pasa es que ni siquiera te lo puedes traer de ahí. Porque cuando, antes de empezar a cultivar, el cultivar es o sea, te tenía que poner, dije, no, pará, que un amigo que venga de Estados Unidos la raga, y, y no los podía poner en riesgo a ellos, no. van presos, o sea, claro. no te dan opción. No punto. No, ¿Y hoy sigue igual eso cuatro años después? Sí, porque, sí, te pregunto porque, bien, porque como nombras a la neuróloga sí, bueno. que te lo recet, que te sí. indicó, vos publicás, digo, lo haces público, si voy a los talleres tales, que me imagino que se deben promocionar en las redes, sí. digo, ¿cómo hacen con esa promoción? Y porque cada, cada cae tanto cae uno, o sea, sí. y entonces van todas las redes solidarias a hacer fuerza, digo, la planta está bastante desestabilizada, desestigmatizada, gracias a la ley sí, también, sí. o sea, hoy ya se habla de medicina pero lo cierto es que el estado de vulnerabilidad estamos, dependemos del humor que tenga la persona por eso por eso la pregunta que te pero, hice pero bueno, cuando, cuando meten preso a alguien, van todas las redes sociales salen, pero les quitan las plantas y estamos hablando de medicina nah. de medicina para chicos que que, que tienen un montón de problemas Entonces, Y esto feces, que, es muy que, estamos, cruel. que estamos yendo ahí Con esta planta o aceite medicinal sí. Para mi hijo, no quiero ser ilegal sí. Me molesta mucho hacer todo escondida Tengo mucho. muchas preguntas, no soy médica Necesito y espero con ansiedad Estudios científicos que sí, me ayuden está. a encontrar La dosis <risas> indicada Todo esto vos lo en las redes sociales Sí, me mandé Lo que pasa es que digo, a lo que Claro, eso me sorprende Una reunión de Madres Cultiva que la publican en las redes Dicen mañana a las 14 en tal lugar es nos difícil. juntamos. De hecho, y bueno, pero cada, cada tanto a veces claro, es, o sea, es hecho, aleatorio. Ahora, yo soy de... de... si es que hoy tengo ganas, te busco, qué es te no sé, si hay que dar una noticia, por ahí agarramos a uno. Eh, ah, la verdad noticia. que es, es así. Yo nunca hablo de mi vida privada, jamás. Eh, y menos tratándose de mi hijo Me daba como mucho pudor Pero la verdad que sentía mucha impotencia Y, y sobre todo esto de, che, yo no quiero ser ilegal Si lo que claro. hago es legítimo ¿Pero por qué llegaste a este posteo entonces? Por eso, porque, porque me parece que pasó... si yo puedo aportar Un granito de arena Yo, que estoy hablando acá si puedo aportar un granito de arena para que el autocultivo sea legal y la ley de, de cannabis que está hoy se, se, se, se, se empiece a reglamentar como es debido, incluso se amplíe, y lo voy a hacer. Claro. Lo voy a hacer porque está mi hijo, porque ahora conozco un montón de gente que también están con, con lo mismo. Entonces este, dije, bueno, me mando, qué sé yo. No es grato, no es lindo, pero yo no quiero ser ilegal, o sea, Obvio, yo no me claro. siento ilegal, estoy haciendo medicina, entonces ahí es cuando siento la hipocresía, uh -huh. ¿no? Porque hay como algo medio hipócrita, porque después sale... Totalmente dice, hipócrita, porque después en determinados lugares... no y en determinado, hay determinados lugares que los conseguís. Claro, sí. No voy a dar el enfoque de un chivo, pero eh, esto se, se vende hace bastante, tal vez. O sea, sí, se sí, sí no pero ahora es, es que difícil. caer en el mercado no negro es tan... no está tan bueno. Claro. No no que no, no, es el... claro, no, no, no sabes qué te vende. Es el... Claro. no máquina no, no, no, el... de, tenés que de ser muy... alto. Con esto tiene que ser muy cuidadosos. ¿no? Cuidados con eso, parece... porque pueden tener... Este, yo, o sea, yo lo hago yo porque yo sé que quiero ayudar. Por ejemplo, el fertilizante... Lo que para mí sería ideal es que el autocultivo sea legal, o sea, los que ya encontramos la forma, este, podamos seguir, pero que también esté el cannabis regulado por el Estado, el Estado y obvio. que pase por todos los controles de sanidad, Exacto. y que el, el, el abuelo, que a veces me escribe un coso y que no puede ponerse a plantar, pueda ir a un dispensario y, y adquirir el, el, el cannabis. Pero, pero, pero, pero aparte se puede controlar, en un montón de lugares. O sea, se puede controlar que sea el, la cantidad, todo, todo digo, no, no, no es necesario que sea así. Es difícil, yo le, recién escuchaba lo de Marcela, es difícil, a mí me pasó con mi mamá, que también necesitó, no tuvo la suerte, eran muchos dolores, al final mm -hmm. tuvo que caer en una operación, pero es difícil conseguir porque no sabes qué te dan. No sabes te dan. Hay mucho chanta en el medio también. Muchísimo. Entonces, es carísimo. Más y es carísimo. No Además, no está pasado por los controles. Y no de no sabes si lo que te da es lo que necesita. Sí, o, por o no la cepa. Que... Claro, porque, porque no es tan fácil de encontrar. Exacto. O sea, uno va, va viendo, va buscando. Realmente es por recomendación. Porque alguien te haya dicho y sí. te sepa Recomendación como. y desesperación. Porque no hay médicos sí. en esto, digo. Porque, porque hay, hay, algunos, sí. algunos, hay algunos. Hay algunos. Pero no oficialmente. Hay la contra es los laboratorios. Claro. A ver, acá lo que hace la contra de los laboratorios laboratorios no... ¿Eh? hay otro motivo además de los laboratorios por el cual no legalizan la marihuana no yo no lo sé yo no lo sé no les debe convenir por algún... Por, o sea, no es conveniente. Ahora, cuando es negocio, sí es conveniente, porque cuando están plantando en Jujuy, en un, o sea, cuando, sí. cuando de repente salen noticias de... de ahora, Salta, claro, pero bueno, Jujuy. Eso es porque es un negocio, es un negocio, entonces ahí las puertas de la legalidad se abren. Eh, pero me parece que es más que no están pensando en la sanidad. No están pensando en la salud, están pensando en, en los en negocios. negocios. Y lo que yo quiero es que se piense en la salud. Eh, la verdad, no lo sé, se me ocurre pensar en que en los, para los laboratorios no es... Conveniente porque no lo pueden patentar, porque una no, planta no se puede patentar. Una plantita sí, que ya está hecha. cientos ah, claro. de, de años claro. entonces. entonces. Trataron de hacerla, trataron de hacerla sintética eh, y salió horrible. me imagino que este posteo concientizó y de alguna manera se comunicó mucha gente con vos. Y Montón. lograste abrir un portal, ¿no? Más sí. que interesante para luchar por la ley. Sí. ¿Qué fue lo que te generó y las consecuencias que te trajo y las cosas buenas que trajo? Todas el cosas buenas. O sea, yo pensé que iba a ser más controvertido, pensé que me iban a dar tirar con todo, drogadicta y esas cosas. Eh, no. No, yo creo que en la sociedad está instalada la situación de... Che, se consume mucho más de lo que se cree. El cannabis es medicina, sí. sí, sí Sobre sí. todo en la tercera edad, un montón sí, de personas que sí. lo, lo, lo consumen. Eh, después mucha gente me pregunta, y yo no soy médica, entonces hay un punto donde yo tengo mis limitaciones. Me encantaría, ya que estamos soñando, además del dispensario que haya para los que no pueden cultivar, que compren, que haya interés de parte de los médicos, que, que se estudie en la facultad el sistema endocannabinoide, o sea que los médicos que hoy se reciban sepan todo sobre el aceite medicinal como para que puedan empezar a abrir puertas eh, en ese sentido también. Y empezar a dar lugar también. Igual hay, o sea está Marcelo Morante ay, ay. que es especialista en dolor que atiende en La Plata que es el, ge el genio más genio de, claro. de cannabis medicinal. Pero en que no sea legal es muy difícil que esté en la facultad. Es muy difícil estén, estudiar claro. una planta ilegal, o sea claro. cuando dicen falta rigor científico no, lo que falta es una ley. Porque, ¿cómo vas a estudiar una planta que, es que, que está prohibida? Sí. <ríe> es dificilísimo bueno, la tenés que traer, medio de canuto, de otro lado. o sea, no, no, no. Un periodista que le difunde mucho, sabe mucho, Fernando Soriano, creo que es. Sí. Sabe ah, mucho. no lo conozco. Sabe sí, mucho sí. De, de este tema. Es más, no, se está empezando. Tiene un libro aquí. que se llama, creo que se llama Marihuana, ah, donde mirá. habla del tema, sí, sí. Pero me parece que lo que hay que hacer también es ayudar a difundirlo. O sea, lo que hiciste vos me parece bárbaro. La única manera de parar con esta locura, cuando mm. yo le pregunté, che, si ahora cae la policía, me, me mete presa. Claro. La única manera de pararlo es difundiéndolo. Digo, difundiéndolo parece, en el sentido de, sí. muchacho es medicina, es para curar. Más allá que después si quieren también discutimos para lo recreativo también. Sí, después. pero hoy los vulnerables hoy lo somos... Nosotros. Exacto. Sí, hoy... Uno se entera a veces de chicos que tienen convulsiones que son impresionantes y, gracias sí, a la... sí, a la... y no las tienen. Es... Gente mayor tiene sí, terriblemente sí, y no deja es bien, de sufrir. pero esto es una cepa diferente. Claro, o sea, o sea, un montón la, de cepas. La, la cepa medicinal no tiene nada que ver con... No, no, es la misma. Es la misma planta. La planta es la misma. Lo que pasa es que... Bueno, ¿sacas otra cosa? No es lo mismo, eh? La planta es la misma. La planta es la misma. Se usa para uso recreativo, pero las cepas que uno elige... Muchas veces, en el caso mío, estoy eligiendo cepas con mucho CBD, eso, eh, claro, que, es, que, que no tiene el, el componente psicoactivo, sí, exacto, que sí claro. tiene, Aparte pero, pero con ojo que el THC para también la es medicinal, eh. sí. el THC es re medicinal, sí, pero bueno, dado en microdosis, sí, o sea, claro, sí. o sea se, se prepara de otra forma... Eh, y, y bueno, es altamente medicinal. Es así. Y cuando te pregunto, porque tu chico con 11 años sabe lo que le estás dando, te pregunta que. Las gotitas, me dice. Las gotitas. La gotita. <ríe> o sea, él siente también que lo está ayudando. Sí, obvio, y aparte se lo hace su mamá. Hay algo terapéutico en eso, eh. Sí, también. No, jardinar sí. la plantita, cuidar la planta, o sea, hay algo de que me hace acordar como cuando, cuando daba la teta, ¿no? Hay algo de sí. esto le va a ser bien, eh, hay algo de, de, de amor que uno pone, bueno, por eso eso es, es tangencial, ¿eh? digamos, pero, pero bueno, a mí también me hizo bien terapéuticamente. ¿Y se acercó después del posteo gente que te pedía a vos ayuda? Para plantar oh, Un montón, para... claro, sí Porque después bueno. vos te terminás transformando en esa gurú. Sí. ¿no? Es como que se van pasando la posta Yo derivo a las redes, porque realmente hay muchas redes solidarias O sea, está Mamá Cultiva, Mamá Cultiva Argentina Mamá Cultiva Fundadora, Mamá Se Planta este, Cultivando Conciencia Que es la que me ayudó a mí este, Lleno de redes solidarias están, este, Es acercarse y empezar a aprender claro. Y siempre digo yo consulta, Los médicos tienen que saber Que el paciente va a tomar cannabis claro. Lo tienen que saber lo tienen que saber primero porque hay algunos fármacos que se pueden contraponer con, con claro, el uso del claro. cannabis. Y después porque lo tienen que saber. ¿Y cómo reaccionan en general los médicos? Así como esta neuróloga, bien te dijo, Absolutamente probate, bien, incluso el... hoy sabe muchísimo más que hace cuatro años sí. este, y, y me ayudó un montón. Hay otros que son mucho más cerrados. sí. Ah. Y cuando qué te pasó vos, digo, ¿cuándo? porque tuviste que hacer primero es sí, con ese equilibrio entre la medicina y sí. el cannabis. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo te ayudó tu, el médico? Y eso en realidad uno se convierte un poco en el médico. ¿eh? Vas viendo, vas observando, vas viendo, vas probando. Siempre se prueba con lo mínimo mínimo Siempre es una gotita esperar una semana, dos gotitas esperar hasta que los síntomas calmen. Muchas veces Menos es más en el cannabis O sea que no es que hay que darle Te doy un montón a ver si hace Claro. No es como la alopatía, no es por peso Claro. Yo cuando arranqué, le daba una gota a él y me tomaba 18 yo Porque decía, yo peso más, soy más grande, a ver qué claro. Nada que ver no, bueno. O sea, eso es como no es un pensamiento diferente claro. sí, no, no, no, <risa> no, no es por un peso. ibuprofeno no, es por... este, pero, pero bueno, vas, vas viéndolo, lo vas viendo vos Cuando tengo dudas le consulto a, a la neuróloga ¿Cuánto pero duerme real, lo ahora? Lo vas viendo vos, ¿eh? Claro. ¿Ahora cuánto duerme? Ahora perfecto, ahora, ahora duerme perfecto. A veces, o sea, hay momentos donde se estabiliza un poco y duerme 7, 8 horas y hay momentos donde 10, 10. O sea, ya es un niño en el sueño. La mejoría es enorme. La mejoría es enorme, sí. A veces se destabiliza, no es fácil el trastorno del sueño en el autismo, pero cuando se destabiliza yo sé qué hacer. Y antes no lo sabía. cómo actuar? Sí. ¿Y esto se cura, digamos, si vos dejás de darle en algún momento? No lo sé. O sea, dejarle dar, no sabes. No lo sé. Nuestro objetivo, lo ideal sería que no tome nada. Partamos de la base de que es medicina igual O sea, Oye. aunque de muy baja toxicidad Es medicina, lo ideal sería es que un niño no tome nada en este caso, está tomando porque lo necesita, pero yo, mi objetivo es que por ahí algún día no necesite más ni siquiera el canal. Lo que pasa es que para eso tienes que probar y dejar de darle para. Ir darle viéndolo, nada. por ahora está muy bien así. Pues yo te digo, claro. <risa> sí, no, Encontré las cepas la hace muy poco No, pero, pero tal vez por experiencia de gente que empezó antes que vos, ya te cuenta, o si van a aumentar. Es que los, los casos dos, son muy individuales. Ah. Ahora, ¿te das cuenta eh, de que.? Muy ves... individuales. Lo que le hace bien a mi hijo puede no hacerle nada claro. a otro. No, ah, claro, no, es, claro. es absolutamente individual. Es medio una mezcla de homeopatía con alopatía. Porque si vienes en medicina alopatía, eh, eh, es individual, o sea, es ver, cada paciente tiene es su cada organismo dosis, su mundo para todo. En cada organismo programa. su mundo, sí, entonces es vos que tenés que ir viendo. Ahora, lo, lo, lo, lo importante es la reacción de la gente, ¿no? vos que le tenías miedo, hay una sí, apertura de la gente, la gente ya sí, sabe, ya conoce, sabe diferenciar, sí. sabe que esto es medicinal, cada vez son más los que están a favor de esto, por eso, repito, es importante traerlo a televisión abierta y de... No oh, debate sí. esto, es una charla. Sí. Pero digamos, es un arranque para pedir eso, la legalización. que se debata, bueno, o sea, que, o sea, que salga para afuera, que deje de ser un tabú, que deje de ser clandestino, sí, porque totalmente. lo clandestino es peligroso. Uh -huh. eh, y, y bueno, yo creo en la presión social, yo creo que en el, en totalmente. el hablar... Sí. Totalmente, por eso digo que esto está sí. bueno que se, sí. eh, que se haga visible, eh, que se difunda, y que sobre todo se pida esto, ¿no? La legalización... Eh, para, para cannabis medicina. Eliminar prejuicios, porque es mucho prejuicio. Mucho prejuicio. prejuicio. Nada más que eso.